Amiga, ¿usted qué le pasa pues? Final, La verdad, la verdad, yo no sirvo para estas cosas. Yo le agradezco todo lo que usted está haciendo por mí, pero Pero esta no es clara. Ay, amiga, usted sí es lo más hermoso. Usted es lo más lindo que parió la tierra, jueputa. Que todo el mundo sepa que esto es lo más lindo. Que a mí está lenta! Calma, calma, Pilar. <risa> yo, yo me siento con mucho sueño, yo, yo, yo me quiero ir para mi casa. Yo no estoy para estos trozos. Vamos, vamos, no, vamos. Vamos a coger un Santi, Santi mi amor, de ahora en adelante, quitaremos una palabra de dos letras que significa negación ¡No! Te dije que no le íbamos a volver a decir Mami, la acabaste de decir No lo he dicho en ningún momento, ¿no sería más bien que tú lo dijiste? <risa> bueno, va, hagámoslo, hagámoslo y podemos empezar con... ¿me das un carro. ¿Eh? No, me dijiste qué mal le pide el cuerpo? No, más bien olvides no olvides Me volví a decir, más. Santi, Santi mi amor, ya encontré el camino del bien. No mojes tu pan, ni tu alimento, ni en la sangre, ni en las lágrimas de tus hermanos. Mira, una dieta vegetariana te ayuda a lograr el equilibrio entre la paz y la armonía, no solo de tu cuerpo, sino del espíritu. Amén. Santi, Santi, mi amor, vengo a hacerle una limpieza a tu cuarto Ay, mami, no, mami, mi cuarto está limpio Estoy estudiando, por favor Santi, es que no me refiero a esa clase de limpieza Me refiero a que tú necesitas limpiar tu alma Limpiar tu espíritu Mami, eh... Siéntate, por favor ¿Qué es lo que en realidad quieres hacer con todo esto? Yo solamente estoy buscando... Mi tranquilidad y mi felicidad. Bueno, y entonces, ¿por qué no vas hacia ella? ¿Por qué no pones en, en práctica todo lo que ya aprendiste? Eso es. Mami... Esta semana hay que pagar la universidad. ¿Sabes más o menos en cuánto quedó el semestre? Mm, no. Ah, bueno, no te preocupes, igual. Entonces yo ya. Yo hago una llamada, ¿vale? Dale. hago una llamada y pregunto. Dale, mamá. Gracias. Buenos días, Universidad de AFIT. ¿En qué le puedo colaborar? Eh, buenos días, señorita. Usted es tan amable y me confirma en cuánto quedó el semestre de ingeniería y diseño de producto. En este momento está en 7.800.000. Bueno, eh. Y le hago otra consultica. Eh, Todavía están abiertas las inscripciones para eh, administración de negocios. Sí, señora, claro que sí. Si quiere, le tomo los datos por este medio o puede acercarse en horario de oficina a la universidad. Listo, yo, yo prefiero entonces ir mañana. Muchísimas gracias, señorita, que esté muy bien. Amiga. ¡Miga, por fin! ¡Por fin! ¡Ya lo hice! ¿Qué hiciste? Que me inscribí en la universidad. Bueno, Ay. te felicito. Eso era lo que querías, ¿no? Bueno, y estoy ocupada. Hablamos después. ¡Chao! ¿Cómo? Bueno. ¿Estás lista para el bullying que te van a hacer hoy? ¿Usted está listo para los cuentazos que le voy a dar si ¿Sí me sigue molestando? No mami, en serio, en serio que.. Que te vaya bien en tu primer día. Y yo te voy a a Esa catena se le lleva full, ¿no? Hey, escucha, deja ver. Buenos días, jóvenes. Hola. Hola. Bienvenidos a la clase de introducción a la economía. Gracias, monitor. Me tiene ya todo listo. Aquí vamos a tratar estos conceptos acerca de la economía, ¿no? Buenos días, esta es la clase de introducción a la economía. Sí, sí, por favor. Gracias.